Bienvenidos a los Caminos de Logos. La intención de este canal es sumergirse en las profundidades de la génesis filosófica a lo largo de la historia, entendiendo por filosofía aquella disciplina que abarca el conjunto de reflexiones holísticas con carácter trascendental sobre la realidad de manera universal. Por lo tanto, su objeto de estudio no se agota en un limitado número de temas, sino que es su intención esclarecer todos los ámbitos que puedan ser objeto de conocimiento. Si bien hay un sinfín de definiciones de la filosofía, y hay algunos que todavía se preguntan qué es, la motivación para hacer filosofía es debido al asombro ante el mundo. ¿Qué es el ser? ¿Quién soy yo? ¿Qué es el bien? ¿La verdad? ¿La belleza? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el hombre? Aquellas preguntas desgraciadamente no pueden ser respondidas sin antes afectar profundamente el modo de ser del hombre porque contienen un tónico que inevitablemente está ligado a lo que es trascendental en él. Es por eso que el filósofo se atormenta reflexionando de manera desigual sobre algún aspecto que ha sido pensado por alguien más varios siglos antes y, sin embargo, continúa debatiéndose. Hablo del misterio. En este sentido, lo que se dice en filosofía se dice ad perpetua, dado que hay cuestiones que exceden todo lo que el ser humano puede concebir. Está más allá de nosotros. Por más que se profundice, más oscuro e inabarcable se vuelve. Si bien gran parte del progreso filosófico ha consistido en analizar problemas que pueden superarse racionalmente, la esencia filosófica es el misterio. Quiero invitarte a maravillarte con la contemplación y reflexión de estos grandes misterios. Te sugiero suscribirte y darle like al video, de paso activar la campana de notificaciones para no perderte el contenido de este canal que saldrá próximamente.